el festival internacional de cine minuto está celebrando 10 años en esta edición está invitando a reflexionar sobre el tiempo me fascina hablar del tema del tiempo este, seguramente muy influenciado por películas de la infancia relacionadas con el tiempo este, bueno, ustedes deben saber cuáles son las más comerciales, volver al futuro, pero se ha transformado en una de las grandes discusiones, digo, relacionadas con el tiempo, pensar en las dimensiones de la ansiedad, en cómo Transcurre el tiempo, si más lento o más rápido que antes. Eh, la lógica de estar conectados muy rápidamente con diversas partes del mundo. ¿Nos cambia la dimensión del tiempo, aunque no podamos viajar, estar de alguna manera en otros lugares? Bueno, sobre el tiempo, sobre esas reflexiones eh, y las categorías ficción documental, eh, ficción, perdón, documental y animación, Historias contadas en 60 segundos. Miren si hay que pensar en el tiempo para hablar en 60 segundos. Organiza la Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa de México y cuenta con el auspicio de Claxo. La inscripción está abierta hasta el domingo 31 de octubre de 2021 pero quién mejor para contarnos detalles de todo esto que Carlos Aldania, que es artista visual y documentalista multimedia, especialista en narrativas interactivas y procesos de documentación antropológica, profesor e investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa y coordinador del Festival Internacional de Cine Minuto. Carlos, bienvenido al Infoclaxo y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Qué gusto estar, Gustavo, con todos y además muy entretenido desde hace rato que estoy pendiente del programa. Y hablando del tiempo, son las 14 horas con 44 en la Ciudad de México. Muy bien, muy bien, aquí son las 16:44. Nosotros no vamos a hacer una entrevista de minuto, vamos a destinarle más minutos. Este, Carlos, para que nos cuentes con más detalle de qué se trata el Festival Internacional de Cine Minuto. Y me parece fascinante cómo... Reorganizar eh, las formas de relatar, de contar, digo y utilizar a favor esas cuestiones de no atención que se supone que hay en determinados sectores de la sociedad, y utilizar esos minutos para tratar de condensar ideas, relatos, narrativas. ¿Cómo surgió la idea de hacer un festival internacional de Cine Minuto? ¿Qué significa relatar de manera tan breve? Mira. Eh, Uh, es, es que desde hace rato que estoy yo eh, escuchando todo lo que platican y hay varias cosas que quiero comentar, el Cine Minuto es más viejo que el propio cine. Y ahora, hablar del tiempo no necesariamente es hablar de la historia del cine o de, lo que, de los referentes, sino justo de lo que está sucediendo en este momento eh, en el mundo. El Festival de Cine Minuto se crea a partir de, digamos, uh, nosotros escuchamos a, a quienes quieren decir algo y, y lo escuchamos no, no solamente lo que quieren decir sino la manera como lo quieren decir son narrativas breves estamos hablando de redes sociales donde todos nos comunicamos de manera inmediata y de manera breve hace 10 años nosotros pensábamos que, que contar eh, mucho en poco tiempo era una cualidad que se iba, que iba a estar acrecentando y mira los tiempos en los que estamos los tiempos porque porque eh, eh, la frase de el tiempo, nosotros escuchamos a, a la gente lo que quiere decir. Anteriormente, en los festivales, lo que hacíamos es poner un tema de algo que ya estaban hablando los jóvenes, como por ejemplo, eh, recuerdo el tema que se llamaba El Mundo, que habitamos haciendo una reflexión de en dónde estamos, en dónde nos encontramos. Justo después de El mundo que habitamos apareció el, el noveno festival que se llamó Confinamientos y justo después de confinamientos tenemos que reflexionar sobre lo que ha pasado, es decir, el tiempo. Decía eh, Octavio Paz que todo es presencia, todos los siglos son este presente. Y con esto de reflexionar lo que está sucediendo, en, lo que ha pasado en esta pandemia, lo que ha pasado con el confinamiento, lo que queremos que suceda, pues es que el tiempo nos da motivos, para pretextos para hablar de esto. El CineMinuto es una pieza perfecta, son 60 segundos que no te que no te permite dejar inconclusas las historias. Te dice, un, te hace un planteamiento, te cuenta una historia y te da una resolución. Como decía, el, el, el Cine Minuto es más viejo que el cine, porque lo primero que nació eran películas que duraban aproximadamente ese tiempo. Nunca se le llamó Cine Minuto, se le estaba buscando un nombre y de ahí salió el cine. Pero nosotros, eh, digamos, retomamos esto a partir de las tendencias digitales y... De que ahora cualquiera con un teléfono celular puede contar una historia. Y eso es lo que estamos promoviendo, o sea, contar en 60 segundos con lo que tienes, con los mínimos elementos. No por ser pequeño es, es, este, es poca la información, pero sí, con los mínimos elementos puedes contar mucho. Carlos, en ese, en ese sentido, me encantaría porque sé que nos enviaste bastantes materiales de estos de Cine Minuto y me encantaría que vayamos viendo a medida que vamos hablando, porque no solamente nos permite reflexionar, sino que la gente que está del otro lado puede identificar claramente de qué se trata el formato y disfrutar en un minuto, en un minuto y poco una historia. ¿Te parece que veamos el primer material? Entiendo que es En Casa, un material que viene desde Francia. Así es, desde Francia. Véanlo, disfrútenlo y vamos platicando de estos formatos. Me encanta. A ver. Ah, así Vamos. Y ahora sí, no Oh, está aquí una vez. Y el momento no hay que... Y el momento no hay que... Ah il a du Je ma famille, ça va pas du plus d'argent et'' c'est Mais le c'est autre C'est juste un cholo. C'est un autre C'est C'est C'est C'est Impresionante, Carlos, ¿eh? ¿Cómo se puede sí. condensar en pocos segundos eh, una historia de migrantes, de, de las cosas no dichas? Eh, digo, me, me parece muy impresionante, inclusive con lo que no se muestra, nunca se ve la cara de esa, de esa, de esa chica, ¿no? Claro. Que, que es bien interesante cuando uno habla que viene un cine minuto desde Francia, por ejemplo, podríamos hablar, pensar decir cuál es, qué es lo que quieren comunicar, qué es lo que quieren transmitir, cuál es la narrativa que nos van a contar y nos cuentan una historia que parece universal un problema que nos aqueja a muchos países hablar de la migración como me parece sensacional la manera de su narrativa en donde dice yo me llamo y pone una línea en donde puede ser Juan, Luisa, Mario, eh, María, este vengo de y pone una línea como diciendo puede ser México, Argentina, Perú, Honduras Francia, África, es decir, es un problema que nos aqueja todo y engloba exactamente como no dando esta cara, pero al mismo tiempo dándole la cara a todos. En 60 segundos nosotros podemos hablar profundamente de todo lo que pasó. Yo siempre he pensado que estos 60 segundos nos dejan pesan, pensando incluso meses. Por eso digo que es una pieza perfecta. No se piensa, no es como tengo un cortometraje, lo voy a recortar y lo voy a poner en 60 segundos. El minuto se piensa así, se piensa, ¿cómo lo cuento en 60 segundos? Y no tengo tiempo que perder para distraernos, no, te, no puedo poner 20 personajes, no puedo poner tres este, escenarios, tengo que narrar con los mínimos elementos y tengo que decir lo que quiero decir. Eso es lo Carlos, importante de los minutos. Carlos, eh, eh, evidentemente... El fin, voy a hacer una comparativa, no, no, no intenta ser odiosa, sino intenta hacer una comparativa para tratar de entender las diferencias. El fin de cada uno de estos formatos es diferente, pero digo, ¿qué cercanía con las publicidades eh, puede tener esta forma de relato muy breve, en la cual en muchas publicidades se cuentan pequeñas historias. Evidentemente en la publicidad en muchos casos hay una intención de vender algo o de, eh, de generar por lo menos un impacto con generar un efecto. Digo. Pero, ¿cuáles son las diferencias y las similitudes? Más allá que pueda parecer como medio absurdo, pero me parece que tiene algunas similitudes, ¿no? Claro. Bueno, los comunicólogos, y siendo de una tradición en mi universidad, eh... Digamos, yo trabajo en la carrera de ciencias de la comunicación eh, y hay otras universidades que se preparan justamente para lanzar narrativas breves, para lanzar narrativas, proyectos, eh, mensajes precisos en poco tiempo. Es un... Mm, al principio yo pensaba que esto era un entrenamiento, que les podía funcionar, pero después me, me di cuenta que realmente eh, estaban muy distanciados, es decir, si hay eh, gente que es capaz de narrar en, poco, en, en pocos segundos, este, digamos que se entrena para hacer eso, pero quienes están habituados, quienes se meten al Festival de Cine Minuto, no necesariamente son, eh, son estos estudiantes de ciencias de la comunicación, sino... Eh, digamos que los formatos son parecidos en cuestión de tiempo, pero es lo único que los compara. Porque lo que dices cuando uno, digamos, tienes un mensaje que te han dado y que tú tienes que traducir en el otro, tú eres eh, propietario, propietario de todo el mensaje. Es decir, tú tienes algo que quieres decir y lo vas contando eh, de diferente manera. Debo decirle que aunque este es un festival eh, universitario, eh, a mí me gusta mucho saber que no impacta directamente a las universidades ni a los jóvenes universitarios, sino a aquellos que les gusta el cine, que les gustaría hacer cine y, este, y que tiene la posibilidad en el Cine Minuto de contar una historia, porque cualquiera puede participar en el festival. Nuestra convocatoria no la lanzamos a escuelas de cine ni ciencias de la comunicación. Este ejercicio ni siquiera viene de una universidad como todos los que seleccionamos el día de hoy. Viene de gente que quiere contar una historia. Entonces, en ese sentido, eh, se dista mucho de la academia, se dista mucho de este entrenamiento hacia la publicidad y lo ponemos en otro, en otro espacio que, que a mí me parece formidable. Te platico, por ejemplo, una, este, te, te, tenemos 10 años de hacer historias en 60 segundos, y esto implica casi mil minutos en nuestra minuteca. Sí, mil minutos que hemos visto, revisto, y que sigo viendo y me sigue tocando fibras sensibles, este, y en estos tengo tantas historias, hay tantas historias contadas ahí. Por ejemplo, una este, en un, un, recuerdo mucho una, este, una persona, una señora que vivía en una comunidad rural que la iban a desalojar, sacó su teléfono celular y grabó, este, grabó lo que estaba sucediendo, hizo un cine minuto por un lado, pero por otro lado tenía un documento que le ayudara que le ayudaba a confirmar que lo que estaba sucediendo era ilegal. Entonces, ese es el otro ámbito, el ámbito social, el ámbito público, humano, que nosotros encontramos dentro de los Cine Minutos que estamos, que estamos viendo. Carlos, recuerdo uh -huh. inclusive experiencias también utilizando el Cine Minuto en Uruguay para el uh -huh. trabajo con, con niños y niñas y, y adolescentes, para reflejar lo que sucede en sus comunidades, pero te propongo que veamos eh, otro. Otro de los films de Cine Minuto Telares Sonoros Entiendo que viene desde México Exactamente, vamos a ver Telares Sonoros Antropología pura A ver yo <risa> Quisiera ser algodón para estar entre tus manos, deshilarme entre tus dedos mientras te robo un te quiero que me pintes de colores para decorar tus flores y luego como un telar abrazarme a tu cintura y ahí quedarme dormido disfrutando de tu ternura Carlos, increíbles esas tejedoras este, y esta revelación de esa musicalidad que se arma con cada uno de esos telares. Exactamente. Viste, por ejemplo, cómo podemos hacer una pieza con los mínimos elementos, pero con la gran mirada y con la, digamos, la gran intención de contar una historia, de narrar, de visibilizar, no, me parece, hay historias de, de todo tipo. Por eso te decía tú mismo cuando me lo planteabas, el ámbito de la publicidad y el ámbito de los productos está por un lado, pero el ámbito humano, social, el contar algo sin una finalidad este, económica, sin una final, sino por el hecho de contar, por el hecho de, de, de ver, en este caso, no, la belleza de los colores y los sonidos que fueron encontrando aquí. Este, estos jóvenes, ¿no? Eh, entiendo que la inscripción está abierta hasta el 31 de octubre de 2021, o sea, faltan 11 días, hay que, hay que apurarse, aunque sea sí. Cine Minuto, entiendo que lleva una realización, una producción, digo, ¿cómo, ¿quiénes pueden participar? Entiendo que es una convocatoria abierta en general. Muy bien, mira, eh, la Universidad Autónoma Metropolitana, de la cual soy profesor, eh, tiene su lema, es la casa abierta al tiempo, y en este lema nosotros pues decimos, ¿quiénes se pueden inscribir? La casa está abierta. La inscripción es para todos, la inscripción es para quien sea, este, puede meter varios 100 minutos. No tiene costo inscribirse porque nuestra intención es escuchar. Eh, digamos que nuestro festival... Es un concurso porque tiene premios, ¿sí? Uh -huh. En realidad queremos que sea una fiesta y a nosotros nos funciona mucho porque dentro de cada CineMinuto encontramos, encontramos, es una especie de sensor. Sabemos lo que está pensando la gente, sabemos lo que están diciendo. Es otra manera de gritar, es otra manera de comunicarse y por eso se nos hace muy importante. Yo casi que les estoy diciendo necesitamos escucharlos, queremos escucharlos. Debo decir... Que sí. anteriormente nosotros teníamos una participación latinoamericana eh, importante, pero a partir de que Claxo nos invitó, de que hicimos esta, este vínculo, ahora tenemos mucha participación. Yo he estado revisando ya lo que llegó. Colombia, Argentina, Perú, Cuba, Honduras, están presentes en el Festival de una manera bastante, bastante importante. Eso me da muchísimo gusto, porque sé que va a, va a ser muy diverso. Como este programa, que desde que lo estoy viendo estoy muy entretenido, así espero que sea el festival. Tienen tiempo, o sea, 15 días, un poquito menos, pero aún hay tiempo. Recuerden que el tiempo es importante y nos queda tiempo para contar algo. Tomemos los pretextos que tengamos para decir algo y ahí está abierta la convocatoria. Me encanta, Carlos, este, y entiendo que hay en eh, cineminuto.cua.uan.mx barra convocatoria. Eh, me encantaría después que lo veamos ahí en el Zócalo así y lo compartamos por las redes sociales. Ahí igualmente están compartiendo ya por las redes de Claxor, Festival Internacional de Cine Minuto, pero ahí está. Esa dirección pueden entrar, está la convocatoria. Sí, hay premios. Eh, Carlos nos, nos incentivaba con su discurso a, a participar, a transformar esto en una fiesta, de esos relatos que permiten revelar lo que sucede en los territorios, en cada uno de los lugares. Pero Carlos, nos queda un cine minuto para que compartamos. Eh, nos quisieron enterrar, entiendo que también es de México. Sí, y este, todos, todos en Latinoamérica sabremos que existen 43 estudiantes que están desaparecidos desde hace muchos años, y no se sabe qué pasó, teorías y teorías. Entonces nos quisieron enterrar, eh, me parece que el mensaje es contundente, es duro, pero es claro. Veámoslo. Mensaje, mensaje bueno, no, ¿eh? Tremendo. Digo, me, me, impresiona, me, me impresiona como un, un fragmento muy breve de pocos segundos. Digo, puede, puede generar tanto impacto. Yo tengo la piel de gallina y eso es verdad. Digo, decimos eso al, al impacto personal. Digo, este, las historias de Latinoamérica relacionadas con desapariciones, persecución política. Digo, es, eh, es algo que, que impactó en toda la región y, bueno, el caso de, de los estudiantes este, desaparecidos eh, es realmente un caso no solo enigmático, sino muy revelador de, de cómo la lógica de persecución a, a las movilizaciones sociales, a las luchas sociales sigue siendo latente. Y esto me, me impresiona porque es un minuto, ¿cuánto? ¿Cuánto dura? Nada. Y en, en ese tiempo logra erizar la piel como para mostrar una realidad, ¿no? Así es, pues, y, y, y lo que digo, están diciendo algo porque siguen el eco, porque sigue ahí y porque tenemos este foro para seguir diciendo lo que ocurre y lo que queremos decir y lo que queremos que la gente escuche. Es por eso que nosotros abrimos nuestra minuteca, que pueden encontrar ahí en la página y ahí pueden seguir viendo cine minutos, que van a, se van a quedar mucho tiempo viendo y, y los trabajos de... de varios países de Latinoamérica y de Europa.